No me hace falta el bombo y caja Yo me acomodo con el BPM de la misma forma Que no me hace falta tu clica de bobo formada por nenes No te gusta mi rap y por qué lo escuchaste? Tu retraso mental me entretiene En vez de insultar con esa cuenta ponele tu nombre, a ah, no te conviene, ja que le va a comer y se hizo una manga de fantasmas. Me dicen topo y es de topo. Decir topo al que destaca. Pero está caro rapeando con resaca. Y se están can insultando. Sin hecho progresar nada. Pero está claro que lo que dicen no perjudica, Brad Están capacitados para dar. En el underground es lo que tienen Y si están castigados por mi rap que los condene Y si están cada vez más grandes pues maduren memes Necesitan siempre llamar la atención Que su amigo les diga que son lo mejor Yo me construyo solo aprendiendo de cada error Insulta creyendo que algo logró Creyendo que le voy a dar la razón Siempre que me insultaron me hicieron más fuerte y mejor Sacando más de mierda y ya se creen lo no más Mi reacción a eso yo me río jaja. Ja, sumamente ridículo lo que tienen de rockstar. Es que son unos creídos y el resto es pura vaca Más ellos podrán compararse es gracioso Pero Pero te crees famoso con dos temas en la internet te crees importante, el popular del mes Pero mandas mensajes, este Twitter. me escúcheme Decís que sos lo mejor, decís que sos la crema En vez de mandar por mensaje, pone mensaje en tus temas Que te recuerden como el rapero que deseas No como el pesado que se quiere hacer famoso haciendo mierda Y no, no es verdad que la producción es cariño te la regalan Si yo sé bien quién es tu productor y también sé cuánto le pagas con lo que cobra ese productor comillas <coughs> Podrías grabar un algo mal precio Tus zapatillas Pero bueno, cada uno tiene sus prioridades Mientras más gastes en el fin de menor será la de temas que graves No me molesta que me mientas A mí ni a tus fans, eh Para un no de mientas A vos mismo, esa es la clave no. <risa> Esto fue un tutorial de cómo bajar a cuatro raperos En un solo tema <risa> 2018,